Hola. Hemos grabado este vídeo para despedirnos de vosotros, para despedirnos de ti. Queremos darte las gracias por habernos acompañado en esta apasionante aventura, que también lo ha sido para nosotros, y por el interés que habéis mostrado en el seguimiento de este curso con casi 6.000 alumnos matriculados. Esperamos que lo que os hayamos podido contar os ...sea de interés y lo podáis aplicar en vuestras futuras presentaciones... ...para mejorarlas un poquito más. Bueno, quizá te interese tener los materiales del curso. Bueno, el curso se cierra oficialmente el 7 de abril. Hasta entonces estará abierto y puedes, por ejemplo, descargar los apuntes en PDF. En cuanto a los vídeos, que no es fácil descargarlos, en realidad están en YouTube. Entonces, os vamos a enviar un enlace a una lista de reproducción... ...que tiene todos los vídeos del curso... Los podrás consultar cuando quieras, porque en principio no los vamos a borrar. También muchos de vosotros nos habéis preguntado por el certificado de aprovechamiento. Esto es algo que no depende de nosotros los profesores, sino de Mirada X, de Universia y de nuestra universidad. Bueno, justo ayer se acaban de decidir y parece ser que cuando acabe el curso, el 7 de abril, a partir de ese día tendrás disponible en la página de la plataforma un enlace para descargar en PDF un diploma de aprovechamiento. Y ese diploma aparecerá automáticamente si superas... Si completas, el 80% de las actividades del curso. Para finalizar, os vamos a hacer una petición. Cuando acabe el curso, os aparecerá en vuestra página personal una encuesta de satisfacción anónima que va a realizar la plataforma X. No somos conscientes si vamos a tener información de los resultados o los vamos a tener desde un punto de vista global. Por eso hemos confeccionado una encuesta donde os vamos a preguntar sobre algunos aspectos de cara a recabar vuestra opinión y así mejorar futuras ediciones de este curso. Y yo creo que nada más. Muchas gracias otra vez por habernos acompañado hasta aquí. Esperamos que haya sido para ti una experiencia útil y gratificante como ha sido para nosotros. Así que nada, ánimo con tu próxima presentación. Venga, ánimo y con fuerza al estrado. En este vídeo vamos a ver aspectos relacionados con la justificación de la asignatura, la no sé qué, no sé cuánto. Tarara, tarara, tarara, tarara. Bueno, vamos, que nos vamos. A ver cuántos palabras nuevos me invito hoy. ¿Eh? A ver cuántos palabras nuevos me invento hoy. que propone Andrew Abela, que ha estudiado pero por qué se queda la pantalla en negro voy a tratar de convencerte en este vídeo de la importancia de planificar una presentación qué es planificar bueno pues en el fondo es algo tan simple como pararse a sentar a pensar, a pensar. influyeron notablemente en el resultado del juicio en particular Hizo una presentación en la apertura del curso del juicio. <risa> Pobre, ¡Otra vez! En el año 2004 se retiró del mercado un medicamento, Biox, un simple analgésico, porque se sospechó que podría tener efectos col col colaterales. <risa> para despedirnos de, de vosotros, para despedirnos de ti. Queremos daros la gras... La gras...